hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unas croquetas de jamón especialmente hechas para vosotros y ya sabéis los ingredientes son un litro de aceite 750 mililitros de leche 4 cucharadas soperas de harina Dos cucharadas soperas de aceite de oliva 40 gramos de mantequilla 150 gramos de jamón serrano dos huevos y pan rallado Lo primero que tenemos que hacer es calentar el aceite con la mantequilla Echamos el aceite y la mantequilla Hay que moverlo de vez en cuando para que no se queme. Una vez que ya está, se le echa la harina y se le da de un par de vueltas. Y ahora vamos echando la leche poco a poco. Y dando vueltas, y seguimos moviendo. No paramos de mover y volvemos a echar leche. y seguimos hay que seguir dando vueltas y vueltas y vueltas, esto es tener mucha paciencia ya queda poquito y así es como tiene que quedar ahora echamos el jamón y lo movemos un poquito más ahora lo apagamos y lo echamos en una fuente ahí tenéis la masa en la fuente y lo que tenemos que hacer ahora es dejarla reposar 24 horas ya han pasado 24 horas lo hemos sacado de la nevera y nos vamos a hacer las croquetas cogemos dos cucharas y nos disponemos a hacer las croquetas con ellas se va pasando de una a otra y ya tenemos la croqueta y se pone al huevo cogemos otra igual se va pasando de una a otra se va formando y otra vez, ahí seguimos se va pasando Y otra vez. Ya tenemos seis. Ahora lo rebozamos bien. Se escurre un poquito. Y a rebozar. Esto igual. Se bien, reboza bien con el huevo. Se escurre. Y al pan rayado. se reboza y se pone ahí en el plato esto igual y así todos Ya hemos acabado de hacerlas y ahora vamos a freírlas, ya se está calentando el aceite y tiene que ser abundante, ya está caliente el aceite y ahora vamos a echar las croquetas hay que ir dándolas la vuelta para que se hagan por todos los lados vamos a ir sacándolas y las ponemos en un papel de cocina para que suelten el aceite sobrante bueno amigos aquí tenéis unas buenas croquetas caseras especial para tapear en casa bueno amigos espero que os haya gustado las croquetas que os he hecho para vosotros Mirad qué ricas. Ta, ta, ta. Esta ya sabéis dónde va a ir, ¿no? ¡Para mí! Bueno, sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Mmm, qué rico.